qué tal mi gente de youtube el día de hoy les traeré el tema conoce las diferencias entre los diferentes tipos de conector dvi vamos con el intro y comenzamos de igual manera como podemos encontrar muchos tipos distintos de conector usb o incluso de hdmi los conectores de dvi también tienen diferentes tipos y con unas marcadas diferencias incluyendo su disipación física en este artículo te vamos a contar cuáles son los tipos de dvi que existen cuáles son sus diferencias y por supuesto, cuál deberías utilizar dependiendo la situación y circunstancias. Total, tres los tipos principales de conector DVI que puedes encontrar. Hay algunos otros en desuso, con pocas diferencias. Y te darás cuenta a simple vista solo mirando los pines del conector porque físicamente son distintos de igual manera a como son diferentes físicamente también tienen diferencias técnicas bastante importantes relativas o su velocidad de datos máxima permitida resolución y frecuencia de actualización para el monitor bueno ahora vamos con los tipos de conector DVI ¿Cuáles son sus diferencias? Los tres tipos de conectores DVI que podemos encontrar son DVI analógico, DVI-D digital y DVI integrado analógico y digital. Los conectores DVI -E y DVID tienen dos velocidades de datos distintas conocidas como single link y dual link cada tipo de enlace, una velocidad de datos máxima permitida que garantiza que los datos no se corrompan cuando se transfieren desde la tarjeta gráfica hasta el monitor, Single Link y Dual Link. DBI utiliza la señalización diferencial minimizada de transición de MDS para transmitir datos a través de un par de cables trenzados. Un conector DVI Single Link consta de cuatro enlaces TMDS. Tres de los cuadros corresponden a las señales de video RGB rojo, verde azul, mientras que el cuarto es un canal de control de reloj. Los conectores Single Link operan hasta 165 megahertz y ofrecen hasta 1.65 GB de ancho de banda admitiendo resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 hertz. Las conexiones Dual Link duplican el número de pares rgbt de MS, excluyendo el par del reloj utilizando conexiones paralelas, es decir, tiene 7 enlaces, lo que permite aumentar su ancho de banda a 2 GB por segundo admitiendo resoluciones de hasta 2560 x 1600 píxeles a 600 Hz. Los conectores Dual Link son totalmente compatibles con Single Link, pero no al revés. DVI-A, DVI D y DVI-I. -E. Los conectores DVI-A son analógicos, no admiten dual link y tienen 17 realmente 12 más 5 pines. Estos conectores utilizan una señal idéntica a la de VGA y por ello son compatibles con VGA D-Sub si se utiliza un adaptador debido a que hoy en día ya casi todo es digital. Este tipo de conectores están ya en desuso. Aunque hay que decir que los cables dvi son compatibles con DVI-I, pero no con DVI-D. Por su parte, los conectores DVI-D solo son capaces de transmitir señal de videos digitales. Los conectores Single Link tienen 19 pines, 18 más 1 y los Dual Link tienen 25 pines, 24 más 1. Los cables dvi -D funcionarán con conectores DVI-D y DVI y utilizando un adaptador también son compatibles con HDMI e incluso DisplayPort pero solo la señal de video es decir que perderíamos la señal de audio. Finalmente los conectores dvi son los más utilizados ya que admiten señales tanto analógicas como digitales indistintamente. Los single link tienen 23 pines, 18 más 5 y los dual link tienen un total de 29 pines, 24 más 5. Este tipo de conector no convierte en la señal analógica digital y viceversa, sino que simplemente admiten las dos, pero no al mismo tiempo. Ojo, DVI es el único estándar de vídeo que proporciona opciones de transmisión digital y analógica al mismo conector. Hay que destacar también que inicialmente la señal USB no se incorporó al conector, pero se resolvió con los conectores BESA M1-DA, DVI-DL más USB, si bien nunca han llegado a utilizarse en demasiados dispositivos. Vamos con la diferencia en el patillaje de los conectores DVI ya hemos visto que hay notables diferencias en cuanto a los tipos de conectores DVI existentes así que también es de rigor diferenciar para qué sirve cada uno de sus pastillas como podéis ver en las imágenes de arriba la disposición de los pines es siempre la misma y sólo cambia si el pin está presente o no por lo tanto es sencillo el poder numerar cada uno de los pines cada uno de los 24 pines de la parte central así como los cuatro conectores de la parte derecha de la siguiente manera vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos pines para poder diferenciar unos de otros les dejaré estas imágenes para que vean los diferentes fines de cada conector DVI. Bueno, esto fue todo para que te haya gustado. Comenta, suscríbete, dale like. Para seguir creciendo, así que nos vemos en el próximo video